Lunes de la semana 28 del Tiempo Ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 11 versículo del 29 al 32 En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles La gente de este tiempo es una gente perversa Pide una señal pero no se le dará más señal que la de Jonás Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Ninive lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando se ha juzgado a los hombres de este tiempo, la Reina del Sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando se ha juzgado a la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Los líderes religiosos de su tiempo no fueron capaces de creer y reconocer quién era Jesús, a pesar de los muchos signos y prodigios. Jesús rehúsa hacer esa señal maravillosa que le pide. Y a los que se le piden, lo le califican como gente perversa, mala. Los contemporáneos de Jesús piden una señal, siendo así que Jesús había hecho tantos milagros ante sus propios ojos. Pero nunca es bastante para el que no quiere creer. No podían ver lo que tenían delante. Jesús le recuerda a dos personajes que la gente conocía por la historia, Jonás y la Reina del Sur. Jonás un profeta que trató de escapar de la misión dada por Dios. Los nivitas eran los enemigos tradicionales de Israel. Por eso Jonás recibió de mala gana la tarea difícil de predicarles la palabra de Dios.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 Susano se levanta, se pone en camino y ve con sorpresa que los ninivitas responden al, al mensaje que lleva de parte de Dios. Los ninivitas se despiertan para cambiar de conducta y evitar la ira de Dios. Desde el rey hasta los súbditos más sencillos se humillan con vestidos de saco y cenizas. Dios se apacigua y, y muestra misericordia y perdón. La reina del sur se refiere a la reina de Sabá, que en el primer libro de reyes visita al rey Salomón. La reina fue una gobernante árabe que viajó una gran distancia para satisfacer la curiosidad sobre lo que había oído sobre Salomón. Se pone en camino y reconoce la sabiduría de Salomón. Jesús acaba de expulsar a un demonio que era mudo. Los escribas y fariseos se rehusan a aceptar los exorcismos de Jesús como auténticos y pedían otro signo. Ellos habían escuchado enseñanzas, habían visto exorcismo, pero se negaban y resistían a ver lo que estaba frente a sus ojos. Si tú no quieres ser de los que se pasan la vida pidiendo a Dios una señal, ora y como resultado verás y oirás y amarás al Señor. Si a Jonás le hicieron caso y a Salomón le, le hicieron venir desde lejos a escuchar, no tendrían razones los ninivitas y la reina del sur para echarnos en cara a nuestra falta de fe en el Maestro auténtico Jesús. Que el Señor los bendiga.